Cuando uno dice que le pareció ver a alguien, es como un chisme. Pero cuando otro aparece en otro lado diciendo que le pareció ver lo mismo y aparte el que estaba allá también vio lo mismo y todo, entonces ya deja de ser un chisme para volverse una verdad. Es lo que ha pasado y lo hemos visto a lo largo de todos estos años con la dictadura de Maduro, donde se suponen ciertas cosas lo que suelen hacer ellos cuando cogen ellos a un opositor o a alguien que esté contrario a ellos le inventan un poco de casos de expedientes de bueno, testigos falsos y no sé qué más vainas y unas pruebas que dicen tener que nunca muestran entonces se vuelve un poco complejo y un poco absurdo ver cómo cogen la ley y hacen lo que se les da la verraca gana y tienen sometido a militares a civiles, a periodistas y a todo aquel que no comulgue con esa ideología que ellos tienen. Ustedes se acuerdan de esa niña que estaba patrocinada por el gobierno, una niña de 11 años, violinista, con mucho talento, e hizo un comentario con respecto que no estaba de acuerdo con la parte del chavismo y estuvo detenida de un día para otro, pero estuvo detenida una niña de 11 años porque sencillamente dio su punto de vista entonces aquí las cosas se ponen complejas cuando se pasan la ley por la galleta y caso de este general que pues obviamente el general Hernández Da Costa es una persona que tuvo, hizo muchos méritos en el tiempo que estuvo activo tiene una muy buena hoja de vida y ahora lo vemos aquí como un vil criminal, como un vil bandido, como un vil terrorista Y entonces eh, cuesta trabajo entender muchas cosas Cuando se escuchan rumores de un lado de otro que son montajes por parte de los prisioneros Tanto políticos como militares y civiles Pero además también aparte de esos familiares y esos amigos y esas personas que trabajaron ahí también se le unen las ONG, lo dicen ellos mismos, lo dicen los medios de comunicación, lo afirma Derechos Humanos, en fin, todo mundo. Entonces, deja de ser un rumor para volverse una cruda realidad. O sea, eso que se creía como un chisme, ahora es una cruel realidad, una cruel verdad. ¿Cómo montan los casos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela? La EGCIN. Fue la insólita declaración del general Hernández da Acosta. Dice el general, recuerdo el día de mi detención y cómo olvidarla. Y a mis torturadores les digo, no tengo miedo, no me voy a doblegar así esté de por medio mi vida y mi integridad. Afirmó el militar acusado por el episodio de los drones. Ahí es donde sale a relucir este impasse que todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Según ellos, era un, un acto de suicidio, de asesinato, de querer acabar con la vida de ese gran señor Nicolás Maduro. Según lo que dicen, pero hasta el momento no se ven cosas claras. Aún así, se condenaron a 17 personas. Esto demuestra lo que desde hace tiempo ocurre en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Gesin, Con la tortura actas de, in de investigación maquilladas funcionarios que aparecen firmando actas en las que no participaron mentiras ante el tribunal en tres de estos casos se puede detectar cómo se montan expedientes y las declaraciones de los funcionarios que los descubren como en los procedimientos del hotel chacao la detención de dos personas en el centro de caracas y la detención del general hernández da costa se ha llegado a descubrir que muchos de los funcionarios que los están acusando fueron ellos mismos. O sea, hicieron de policía porque fueron a detener a su víctima. Hicieron de funcionarios que ejecutan para la orden para que se le lleve un debido proceso. Y ahora figuran también como testigos. O sea, cuesta trabajo si o se es testigo o se es funcionario o se es policía o se es captor. Pero aquí se descubren una serie de mentiras que. Uno no sabe cómo, cómo pronunciarla. O sea, se descubre que la deje sin aplicar estos modos operandi desde que el director de investigaciones era el general Franco Quintero y el subdirector era el general Manuel Rico Christopher Figuera. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué se saltan todos esos conductos? ¿Y por qué parecen verdades, supuestamente para ellos, verdades a medias? Es como si yo hago la comparación. Una verdad a medias es una mentira. Y eso es lo que está pasando acá. Vemos arbitrariedades, pero, pero lo más tenaz de todo es que vemos que no, no pasa nada. Porque este general lleva desde el 2018 detenido y...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 pero ante todo hablando con la verdad. Aquí dice el general, y aclara, él, él es enfático en eso, dice, lean el relato del primer teniente Reimer Amaro, quien aseguró haber detenido al general Héctor Armando Hernández Da Costa en la sala de espera de la DGCIN el 18 de agosto. óigase bien, en la sala de espera de la DGCIN el 18 de agosto, pero aquí le aparece una pata al cojo, un video hecho por su hija, la hija del general brigadier Hernández de Acosta y publicado la misma noche demuestra que en realidad fue detenido cinco días antes y no en la DGCIN, o sea el 13 de agosto y no en la DGCIN sino en su propio apartamento frente a su familia, el por qué disfrazan esta detención aquí ya comenzamos mal, el video fue publicado por la hija del general Da de Costa el 13 de agosto del 2018 en horas de la noche, cuando Pasó el acontecimiento De acuerdo al relato, la inspección corporal del oficial la hizo Moreno Quien le encontró un teléfono móvil Explica que para llegar a esa sala de espera Se pasa por la oficina del director Pero no supo explicar cómo llegó ahí el alto oficial Si cualquier persona no puede entrar Segunda mentirita Cuando le preguntaron si sabía que la detención de Hernández da Costa Había sido grabada, respondió que no para después decir que no recordaba cómo estaba vestido el general. Se me olvidó, eso que se me pasó por alto, pero asegurando que lo detuvo en la sala de espera. Tercera mentira. El cómo pasaron las cosas lo relata el propio Da Costa. Fui detenido la noche del 13 de agosto del 2018 en mi apartamento ubicado en Los Palos Grandes. Es un hecho público porque mi hija tuvo la sabiduría Honrando a su padre y divulgó al mundo que yo había sido detenido precisamente la noche del 13 de agosto Vemos cómo mienten, es un delito en plena audiencia Yo no porque soy el acusado, declaró sin juramento Y sin embargo le juro por mis hijos y por mi esposa Que es lo más sagrado que tengo, que estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad es lo que dice Da Costa ante el fiscal Farid Karim Mora Sal y que estaba en los cuartos de tortura. Una cuarta, no hay tercera sin cuarta. La declaración del primer teniente Reimer Amaro al mentir proyecta o esplana el tipo de funcionario para hacer constar el magnicidio frustrado. Han debido escogerse a los mejores, son tan descarados que ante una realidad dice que mi detención fue el día 18. Se siguen contradiciendo. Cuando hay pruebas que demuestran lo contrario Cuando en realidad fue el 13 de agosto Me llevaron de mi casa Me metieron en una maleta del vehículo Me amordazaron y me amarraron Cuando, Ojo que esta, esta parte Es un poquito delicada Cuando van rumbo a la autopista Aproximadamente por el estadio universitario Preguntan entre ellos Si lo llevaban a la montaña A la montaña donde quién, A donde los guerrilleros que según Maduro ahora ya no son guerrilleros Sino son tan col. Pero este responden que no, porque eso ya salió en las redes O sea, nos podían dar ese papayazo Pero la intención sí se podía O sea, aquí otra mentirita más De los vínculos que existen entre la policía, la DGCIN La tiranía de Maduro Con los grupos guerrilleros, guerrilleros de las far y del ELN en Venezuela La noche que llegué a la DGCIN Llamó la atención porque al lado mío estaba Carlos Colmenares con unas esposas puestas simulando ser un detenido más. En estado de absoluto desconcierto y diciéndome Carlos Colmenares que hablara para que no me pasara lo mismo. Rechazo por carecer de idoneidad por ser antijurídica la detención de ese testigo. Se lo he dicho al juez, este señor fiscal escuchó las torturas y usted... Va a tener que responder ante la justicia porque en un futuro no muy lejano los detenidos serán otros. Eso lo dice Acosta. Y van a tener que responder en esa sala de espera a la que se refiere porque es un sector que no tiene ni nombre. No está identificada ese señor. Ha debido verme mientras estaba sometido a tortura. Miente doble porque no fue... A los palos grandes ni me detuvo allí, me detuvo el propio Carlos Colmenares y me mostró la orden. La gravedad es que suscribe un acta de un procedimiento que nunca realizó. Qué triste, pero esa es la realidad de la justicia en Venezuela. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.